Eh, compañía MUNES la empresa productora y comercializadora de cacao, informa a la opinión pública y en especial a nuestros clientes y suplidores, quienes por décadas han colaborado junto a nosotros en el fortalecimiento de la economía de San Francisco de Macorís, lo siguiente en relación al fraude detectado en la sucursal de esta ciudad, de la cual somos víctima conjuntamente con las personas que tradicionalmente, en calidad de personas físicas, han hecho préstamos para sustentar nuestras operaciones. La empresa se acogió a un proceso de reestructuración de conformidad con la ley 141-15. En ese sentido, la empresa establece que honrará los compromisos financieros de las personas que tienen pagarés debidamente acreditados y registrados, lo cual se hará hecho en la forma, modalidad y tiempo en que lo ordene el tribunal. De conformidad con lo anterior, en los próximos días, el conciliador de deudas establecido por el Tribunal de Reestructuración Financiera procederá a contactar a cada uno de los acreedores para de esa forma comenzar los procesos de cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestra empresa. La familia MUNE y la empresa que dirige reafirma categóricamente su compromiso total de seguir trabajando incansablemente de la mano de nuestros clientes para que de esa forma continuar contribuyendo con el desarrollo socioeconómico de la provincia de Duarte, donde desde sus inicios ha estado presente. Estamos seguros que con la ayuda de Dios, de nuestros clientes y la justicia, lograremos sobrepasar este, juntos este fraude en el que nos han sumido personas que fueron nuestros colaboradores y que ya han sido desvinculados y debidamente sometidos a la justicia.